Sí. Recomendaría que vayan aquí porque, por lo que ya he dicho, o sea, te hace todo muy llevadero, muy llevadero y la verdad es que los profesores son encantadores. Y... Eh, recomendaría IP por la infraestructura. Tiene muy, buenos, muy buenas aulas, muy buenos ordenadores. Lo que más me ha gustado ha sido mmm, cómo son los profesores, es decir, la manera de enseñar. Eh, no sé, la verdad es que son muy enrollados y explican bastante bien, entonces también se me queda mucho la información y la verdad es que he aprendido mucho y yo tengo muchas ganas también luego de llegar a mi casa y ponerme a estudiar y tal. El principal motivo es porque uno de mis mejores amigos es trabajador de aquí, entonces me habló bastante bien de la academia. Me di cuenta que, que los nanos están aprendiendo inglés porque muchos días al llegar a casa me cantan, anoche por ejemplo el nano empezó a, eh, a decir eh, Apple, Justin Apple". me dice que manzana se dice Apple y bueno pues de vez en cuando eh, dicen palabras en inglés, canciones en inglés, eh, cuentan los, eh, los números en inglés en vez de en castellano. Yo sí que me he ido a través de esta academia, pues me fui el año pasado a Inglaterra, concretamente me fui a Bormú y fue una experiencia muy grata y que se la recomiendo a cualquiera de aquí.